Muy buenos días, Dale. El paro continúa, la protesta social continúa en este país, Colombia. Seguimos en pie de lucha contra este gobierno corrupto, narcoparamilitar y dictatorial. Aquí no ha habido democracia desde que somos república. Siempre se han repartido el poder y han sucedido en el poder las mismas 13, 14 familias que nos gobiernan. Es una sucesión de poder de familia en familia. El, go el pueblo colombiano está cansado de esto. Más ahora que gobierna un personaje que es impuesto por Álvaro Uribe Vélez. El mayor de los males de este país en este siglo XXI. Desde que subió al poder... No han hecho sino asesinar a los jóvenes y a los y a los líderes sociales. Como usted lo es, podrá escuchar continuamente en las noticias de Colombia. Los jóvenes de Cali, Medellín, Popayán, Pasto y otras ciudades del país siguen en pie de lucha, siguen en la primera línea. La primera línea se le ha llamado a aquellos jóvenes que con su casco, gafas y unos escudos que hacen con latas para protegerse de los ataques del ESMA. El ESMA es el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional. Van acorazados, protegidos de pies a cabeza y disparan, disparan sin aplicar las normas para disparar estas armas ...llamadas, entre comillas, no letales... ...pero que matan y generan daños oculares... ...en la mayor parte de las veces cuando disparan... ...porque les dan o les disparan directamente al rostro... ...como lo ha podido apreciar usted en algunas noticias... ...ahora, en estos días salieron que las están recalzando... ...o sea, volviendo a utilizar estos casquillos... ...y les ponen tornillos... Y puntillas para que al explotar generen heridas y traumatismos graves a los jóvenes, niños, niñas y mujeres que estén en las marchas. Aquí no les ha importado atropellar a las mujeres que salen a defender a sus hijos. Aquí no les ha importado atirar al piso, la comida que están preparando en las llamadas ollas comunitarias que es para darte comer a todos los que están en estos puntos de resistencia. Entonces, la invito a que mire el muro y se entere más de todo mi muro y los muros de todos los personajes que, que están en las redes de Colombia y que están en contra de este gobierno para que se entere de todas las atrocidades que ha hecho el gobierno. Están apareciendo los muchachos desaparecidos en el río Cauca. Están encontrando los restos desmembrados para que no puedan identificarlos fácilmente. Algunos en estos días a un muchacho lo cogieron, lo golpearon, no permitieron que lo recogieran para auxiliarlo, se lo llevaron y apareció quemado. Entonces, son muchas las atrocidades que está haciendo el esma, la violación a los derechos humanos. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre escuchan y se dejan manipular más de los gobernantes. Entonces, estamos preocupados. Sabemos que nosotros somos culpables porque la mayoría del pueblo ha elegido a estos corruptos. Y malos gobernantes pero otra gran mayoría no está de acuerdo con ellos y el peligro es que de pronto terminemos en, en, en un estallido, en una guerra civil y peor más nos van a, a masacrar porque el pueblo está indefenso, no tiene armas la clase alta los paramilitares sí tienen armas y se alían con la policía ...para masacrar al pueblo. Por favor, denuncie, eh, eh, haz conozca, da a conocer esto en, en Italia y el resto de Europa, si es posible. Es importante que los gobiernos de Europa se unan y sancionen a Colombia. Así como se pidieron sanciones para Venezuela porque estaban violando en los derechos humanos aquí sí se están violando de verdad los derechos humanos aquí han cerrado el internet en algunas ocasiones en la ciudad de Cali para que no transmitan la verdad de lo que sucede aquí al que esté en contra del gobierno a veces lo desaparecen. ahí está el señor Keyson eh, unos videos sobre eh, Uribe y está en Europa, ya tiene precio por su cabeza. Y lo están buscando para asesinarlo. Entonces, aquí no se puede hablar por eso. El que habla y se expresa, siempre sabe que está corriendo peligro de morir, de ser asesinado. Y no por eh, riñas callejeras, como han dicho algunos ministros. Es porque lo asesinan los organismos del Estado o los paramilitares que están también al servicio de estos gobernantes corruptos. Muchas gracias.